Hoy, de Guy de Baupassant, leeremos el cuento Alexandre. Maupassant fue admirador y discípulo de Gustav Flaubert, al que conoció. Flaubert, a instancia de la madre del escritor de la cual era amigo de la infancia, lo tomó bajo su protección. Le abrió la puerta de algunos periódicos y le presentó a Iván Turgeniev, Emile Zola y a los hermanos Goncourt. Flaubert ocupó el lugar de la figura paterna. Tanto es así, que incluso se llegó a decir en algunos mentideros que Flaubert era su padre biológico. Ahora demos comienzo al cuento, Alexandre. Espero que sea de tu agrado. Alexandre un cuento de Guy de Maupassant. Aquel día, a las cuatro, como a diario, Alexandre condujo hasta delante de la puerta de la casita del matrimonio Marambal, la silla del paralítico de tres ruedas, con la que llevaba de paseo hasta las seis, siguiendo la prescripción del médico, a su vieja e inválida ama. Después de haber arrimado aquel vehículo ligero al escalón, en el punto en que podía subir fácilmente a la obesa señora, entró de nuevo en la casa y no tardó en oírse en el interior la voz furiosa. Una voz bronca de viejo militar que vociferaba juramentos. Era la del amo, el excapitán de infantería retirado Joseph Barren Bell. Luego se oyó ruido de portazos, de sillas apartadas violentamente, de pasos apresurados. Seguidamente un silencio y, al poco, apareció Alexandre en el umbral, sosteniendo con todas las fuerzas a la señora Marambel, extenuada por haber bajado la escalera. Una vez acomodada, no sin esfuerzo, en la silla de ruedas. Alexandre se colocó detrás, cogió la pieza encorvada que servía para empujarla y se encaminó hacia la orilla del río. Cruzaban la pequeña ciudad todos los días. Entre los saludos respetuosos que iban dirigidos, tal vez, tanto al servidor como a ella, porque, aunque ella era muy querida y apreciada por todos, él, Aquel viejo soldado de barba blanca, una verdadera barba de patriarca, era considerado el criado modelo. El sol de julio caía plomo sobre la calle, inundando las casas bajo su luz triste a fuerza de ser abrasadora y directa. Algunos perros dormían en las aceras, en la franca de sombra que arrojaban las paredes y Alexandre, Jadeando ligeramente apretaba el paso para llegar más deprisa a la avenida que lleva al río. La señora Marambel ya dormitaba bajo su sombrilla blanca, cuya contera abandonada acababa a veces apoyándose en el rostro impasible del hombre. Una vez que hubieron llegado a la Alameda de los Tilos, a la sombra de los árboles, ella se despertó por completo y dijo con voz benévola. —Vaya más despacito, mi pobre muchacho, pues con este calor va a acabar agotado. La buena de la señora no pensaba, en su ingenuo egoísmo, que si ahora deseaban dar menos deprisa era precisamente porque había llegado al abrigo del follaje. Cerca de aquel camino cubierto por los viejos tiros recortados en forma de bóveda, en la ...discurría por un lecho tortuoso entre dos setos de sauces. Los gluglus de los remolinos, de los saltos sobre las rocas, de los bruscos giros de la corriente... ...difundían a lo largo de todo aquel paseo una dulce canción de agua y un frescor de vapor acuoso. Tras haber aspirado y saboreado largo rato el encanto húmedo del lugar... La señora Marambal murmuró. —¡Vamos! Ahora se está mejor. Pero él hoy no se levantó con buen pie. Alexandre respondió. —¡Oh, no, señora! Desde hacía treinta y cinco años estaba al servicio de aquel matrimonio. Primero como ordenanza de oficial, luego como simple criado que no ha querido dejar a sus amos y desde hacía seis años, sacaba cada tarde a su ama a pasear por los estrechos caminos de alrededor de la ciudad. De ese largo servicio abnegado, de ese diario estar a solas, había nacido entre la vieja señora y el viejo servidor una cierta familiaridad, afectuosa por parte de ella, deferente por parte de él. Hablaban de los asuntos de la casa como se hace entre iguales. Por otra parte, su tema principal de conversación y de preocupación era el mal carácter del capitán, avinagrado por una larga carrera comenzada de modo brillante, pasada sin promociones y concluida sin gloria. La señora Maranbell siguió diciendo —No cabe duda de que hoy se ha levantado con mal pie. Pero eso le pasa demasiado a menudo desde que dejó el servicio. Y Alexandre con un suspiro completó el pensamiento de su ama. —Oh, debería decir la señora que eso le pasa todos los días y que también le pasaba antes de haber dejado el ejército. —Es cierto, pero hay que reconocer que no tuvo fortuna. Comenzó con un acto de valor que le hizo ganar una condecoración a los veinte años y, luego, de los veinte a los cincuenta, no pudo ascender más que a capitán, cuando él contaba al comienzo con retirarse al menos como coronel. También podría decir la señora que fue, al fin y al cabo, por culpa suya. Si no hubiera sido siempre rígido como una fusta... Su jefe le habrían querido y protegido más. No sirve de nada ser duro. Hay que gustar a la gente para estar bien visto. Es culpa nuestra que nos trate así, pues decidimos quedarnos con él, pero para los demás es distinto. La señora Maranbel reflexionaba. Oh. Desde cuántos años hacía que pensaba diario en la brutalidad de su marido con el que se había casado hacía tanto, tanto tiempo, porque era un apuesto oficial, condecorado muy joven y con un gran futuro, por lo que decían «¡Cómo se equivoca uno en la vida!» murmuró. «Paremos un momento, mi pobre Alexandre». Y descansé un poco en su banco. Era un banquito de madera medio podrido colocado en la curva de la Alameda para los que van de paseo los domingos. Todas las veces que llegaban a aquel sitio Alexandre tenía la costumbre de pararse y de recuperar el aliento. Se sentó, se cogió con ambas manos con gesto habitual y complacido su bonita barba blanca abierta en abanico la estrechó entre los dedos alisándosela hasta la punta, que retuvo unos instantes en la boca del estómago como para fijarla allí y comprobar una vez más la gran extensión de aquella vegetación. La señora prosiguió. Yo me casé con él y, por tanto... Es justo y natural que tenga que aguantar sus injusticias, pero lo que no comprendo es que también usted, mi buen Alexandre, las haya aguantado. Él hizo un leve encogimiento de hombros y se limitó a decir... Oh, yo, señora. Ella continuó. He pensado a menudo en ello. Era usted su ordenanza cuando él se casó conmigo y tenía que aguantarlo a la fuerza. Pero después, ¿por qué se quedó con nosotros, que le pagamos tan poco y le tratamos tan mal, en vez de hacer como hace todo el mundo, buscarse una colocación, casarse, tener hijos, formar una familia? Él repitió, «Para mí, señora, es otra cosa». No dijo nada más. Y se tiraba de la barba como si tocase una campana que le resonaba dentro como si quisiera arrancársela, y miraba a su alrededor con mirada perdida de persona que se siente incómoda. La señora Marambel seguía con sus pensamientos. «No es usted un campesino, es una persona instruida». Él la interrumpió orgulloso. «Estudié para perito Grimensor, señora. Pues entonces...» ¿Por qué se quedó con nosotros arruinando su vida? Él dijo, así es, así es, es por culpa de mi forma de ser. ¿Cómo de su forma de ser? Sí, cuando me apego a algo, me apego y se acabó. Ella se echó a reír. Vamos, no querrá hacerme creer que los buenos modales y la dulzura de Marambell le han hecho apegarse a él de por vida. Él se agitaba en su banco, la cabeza visiblemente trastornada y farfulló entre los largos pelos de sus bigotes. «No, no, no es a él, sino a usted». La vieja señora, que tenía un rostro dulcísimo, coronado entre la frente y el tocado de una línea nívea de cabellos rizados, cuidadosamente a diario con papillotes y relucientes como plumas de cisne, hizo un movimiento en su silla de ruedas y contempló a su criado con ojos de gran sorpresa. —¿A mí? ¿Mi pobre Alexandre? ¿Cómo es eso? Él se puso a mirar al aire, luego a un lado, seguidamente a lo lejos volviendo la cabeza como hacen los tímidos que se ven obligados a confesar secretos. Acto seguido declaró con un valor de soldado al que se ordena enfrentarse al fuego enemigo. Así es. La primera vez que le llevé a la señorita una carta del teniente y que la señorita me dio veinte sueldos con una sonrisa, la cosa estuvo clara para mí. Ella insistió sin comprender muy bien. «¡Vamos! ¡Explíquese!» Entonces él soltó con el espanto de un pobre miserable que confiesa un crimen y que se pierde. Empecé a sentir algo por la señora. Eso es todo. Ella no respondió. Dejó de mirarle. Bajó la cabeza y se quedó pensativa. Era buena. Toda rectitud, dulzura, juicio y sensibilidad... En un instante consideró la inmensa devoción de aquel hombre que había renunciado a todo por vivir a su lado sin decir nunca nada, y le vinieron ganas de llorar. Luego, adoptando una expresión seria pero no ofendida, dijo «Volvamos a casa». Él se levantó, se colocó detrás de la silla de ruedas y comenzó a empujarla de nuevo. Mientras se acercaban al pueblo vieron en medio de la calle al capitán Marambel que venía hacia ellos. Tan pronto como les hubo alcanzado preguntó a su mujer con la clara intención de enfadarse. «¿Qué hay para cenar?» «Un pequeño pollo y judías pochas». Él se enfureció. «Pollo, otra vez pollo, siempre pollo, maldita sea. Estoy harto de tu pollo. ¿Es posible que no seas capaz de pensar en otra cosa?» Me haces comer siempre lo mismo. Ella respondió con resignación. Pero, querido, sabes que te lo ha ordenado el médico. Es también lo mejor para tu estómago. Si no tuvieras problemas de estómago, te daría de comer muchas cosas que no me atrevo a servirte. Entonces él, fuera de sí, se plantó delante de Alexandre. Es culpa de esta mala bestia si estoy enfermo del estómago. —Hace treinta y cinco años que me envenena con su asquerosa comida. La señora Marambell volvió de repente la cabeza hacia atrás para mirar al viejo criado. Sus ojos se encontraron y se dijeron mutuamente, en esa sola mirada, —¡Gracias! Fin.